Hola amigo, amiga, una vez más aquí en Historia de los Valores de Éxito. Hoy continuamos con el libro de Bernardo Tierno y concretamente el capítulo número 13 que nos habla de una voluntad fuerte. Eh, es muy curioso muchas veces cuando eh, tienes algo en la mente, cuando estás enfocado, enfocada a tope, es como que no solo lo que tú ves, sino lo que atraes a tu vida, está totalmente sincronizado con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos, con tu visión, con tus valores. ¿Eh? Es el, el, no sé, el destino, el, no sé, en definitiva. Hoy, una voluntad fuerte, me encanta, me encanta concretamente este episodio porque no solo te va a gustar sino que te va a ayudar profundamente a que vayas encaminado, equilibrado, alineado a tus objetivos y a tus valores. Así que, ¿te interesa? Pues vamos allá. Bueno pues aquí Bernabé Tierno, una voluntad fuerte. Lo primero que te dice es la energía de actuar, ¿no? la energía para actuar. Las voluntades débiles se traducen en discursos, las fuertes en actos. Deje punto de G. Te habla de la incertidumbre, ideológicamente de la indecisión, que suele ser fuente de, de malestar. La voluntad tiene que ser pasar a la acción. Nos habla de cuatro puntos importantísimos, vitales precisamente para pasar a la acción, para concretar de alguna forma ese deseo y plasmarlo lógicamente en una realidad, no tan solo en un deseo interior. Así que te voy a relatar los cuatro puntos. El primero, concreta lo que quieres. El segundo, especifica los motivos que te hacen desear eso que quieres, por qué lo quieres y para qué y qué cambio supondrá en tu vida al obtenerlo. Tercer punto, qué facultades tienes que poner en juego y qué estrategia debes seguir para alcanzarlo. Y cuarto, qué opciones tienes que dejar de lado, a qué tienes que renunciar para ir en pos de tu deseo y realizarlo. Como ves, es importantísimo tomarse en serio estos cuatro puntos porque te cambian, te transforman la vida totalmente y te hacen responsable de la decisión que tomas. Evidentemente, si después de pensar en los pros y los contras tomas en un, eh, una decisión, has de ejecutarla. En esta lección en concreto, sí nos propone la B, un decágulo de la voluntad. Nos dice que, evidentemente, el primer premio que podemos tener si hacemos caso a nuestra voluntad y la fortalecemos es la confianza en nosotros mismos, con lo cual también la autoestima sale beneficiada. El decálogo de la voluntad te lo expongo a continuación. 1. Formula tus propósitos de forma positiva y no utilices expresiones como lo intentaré, trataré o haré lo posible. Dis sencillamente lo hago ahora. Sin más dilaciones, porque sabes que es algo que te conviene. Acumula todas las razones posibles que a favor del logro del objetivo y refleja lo por escrito. 2. Fíjate objetivos medibles, observables, lleva un registro gráfico de los logros obtenidos y que otras personas, ante las cuales las has hecho compromiso público y notorio, te evalúen también. 3. Que lo que te propongas sea algo posible y que te permita tener algún éxito pronto, así te acercarás al éxito final de manera gradual, pero no hagas excepción alguna hasta que el nuevo hábito firme y arraigado. Cuatro, Márgate un límite máximo de tiempo, contrólate parcialmente y observa qué ritmo y qué eficacia es la que tienes acercándote al objetivo. Aprovecha cualquier ocasión para aplicar las resoluciones tomadas y sigue cualquier sugestión emocional que esté orientada en el sentido del hábito que has de adquirir. 5. Debes ser muy consciente de que tú eres el único responsable. No echar balones fuera, ni culpar a los demás. Aprende a depender por completo de ti mismo y no hagas concesiones ni excepciones hasta lograr la voluntad constituida. 6. Sé previsor, sensato y práctico. Vuelve a tus experiencias del pasado y averigua cómo, por qué y cuándo se vinieron abajo tus buenos propósitos. ¿Cómo acostumbras a engañarte a ti mismo? 7. Ayúdate con ejemplos vivos de la fuerte voluntad. Acércate a alguien que te arrastre a ser responsable y decidido y te contagie su voluntad. 8. Haz algo por la simple razón de que no te guste. Algo que prefieras no hacer. Así, cuando una circunstancia adversa o una tremenda dificultad Ponga a prueba tu voluntad, estarás bien adiestrado para pasar a la acción, a pesar de los obstáculos, por insuperables que parezcan. 9. resume en una frase breve, clara y expresiva el compromiso adoptado. Escríbelo en una cartulina que colocarás en un sitio bien visible y así lo mantendrás siempre vivo en tu memoria. Y 10. Pues préndate, felicítate, proporcionate recompensas pequeñas e inmediatas para trabajos de inmediata realización y otras mayores más importantes, recompensas para objetivos más importantes y a largo plazo. Como puedes ver, naturalmente, todos estos conceptos a los que nos gusta el trabajo, el desarrollo personal, la autoestima, la motivación, la autoinspiración y el crecimiento, en definitiva, nos resuenan. Me imagino que a ti también, pero no obstante, como refresco, siempre viene bien. Porque parece mentira que de alguna forma hay que creer también un poco las mismas palabras que tú tienes en tu interior, en labios de alguien importante para darle todavía mayor veracidad. ¿Es así? Finalmente, nos propone un ejercicio, una dinámica importante, en la cual, en base a cinco puntos, pues te ayudan a desarrollar y fortalecer tu voluntad. 1. Realiza cada día una acción que no tenga una utilidad inmediata y que te resulte algo fastidiosa. Puede ser, por ejemplo, pues recoger, ver una calle, hablar con, con alguien que te sea simpático, etc. 2. en tu cuaderno de trabajo, la acción que hayas elegido y a la hora a la que vas a realizarla. Una vez ejecutada, anota todo lo observado, tanto exterior como interiormente, como te has sentido durante la realización y después de ella. 3. Es muy importante que no dejes de realizar este ejercicio ningún día y que no pongas excusas. Si algún día la dejarás de hacer, anota también en tu cuaderno junto a la hora destinada el ejercicio, esta omisión y también la causa de la misma. 4. Compara estas anotaciones. Cuando lleves cierto tiempo practicando seriamente, ya nota también tus sentimientos y conclusiones al respecto. 5. Sigue la práctica porque, junto al desarrollo de la voluntad, te va a reportar el despertar de otras facultades que tú creías dormidas. Como decía Napoleón, la más auténtica sabiduría reside en una determinación resuelta. La educación de la voluntad reviste tantísima importancia porque es capaz de cambiar el destino de una vida humana. Y ya para finalizar, no olvides que los variados estímulos provienen del deseo, la decisión es el detonante de la acción, sin la acción toda pólvora de deseo se desperdicia en salvas, de nada sirve desear, de nada sirve querer, solo sirve actuar. Ejercita la voluntad para servirte de ella en el logro de tus éxitos. Un fuerte deseo, un deliberar inteligente, una firme decisión y una actuación perseverante te conducen directamente a tus metas. Y para cerrar, el trabajo personal. Diferentes preguntas que te hacen consciente de toda la lección que acabas de ver y que acabas de trabajar. Dejándote siempre como un pozo importante, el que siempre, siempre escribas. Siempre lo plasmes por escrito. Pocas palabras claras que definan tu experiencia. Y nada más, yo simplemente te aporto un pequeño grano de arena de siempre, de siempre te digo lo mismo. No pares de hacerte preguntas. Bueno, amiga, amiga, bueno, amigo, amiga, espero que te haya gustado. Por favor, suscríbete a este canal para estar actualizado de todas las lecciones que voy dando acerca de este maravilloso y magnífico y casi diría yo que mágico libro. Porque además lo bueno que tiene es que alcanzas el éxito y la felicidad solo con leerlo. Luego ya solo tienes que implementarlo, pero hay tantísimas cosas que te resuenan dentro. Otras que las reaprendes, otras que las refrescas y otras que, que son nuevas, absolutamente nuevas. Y eso, eso da un poder y una confianza tremenda para seguir. Yo desde luego estoy encantado con este libro. Te espero, un abrazo, hasta la siguiente. Suscríbete. Chao.